El primer módulo de este curso fundamental de Macroeconomía trata acerca del objeto de estudio de la macroeconomía. A diferencia de lo que ocurría en la microeconomía, en la que tomábamos a los agentes económicos de manera individual, en la macroeconomía veremos cuáles son los resultados a nivel agregado. Por ejemplo, en microeconomía hablábamos de cómo toman sus decisiones los consumidores de manera individual y luego de manera conjunta dentro de un determinado mercado. Cómo tomaban sus decisiones las empresas. Y los mercados que veíamos eran el mercado de libros, el mercado de lo que fuera, ¿no? de cualquier producto, en el cual teníamos un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Se contrataban un determinado número de trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. cuando Analizamos los datos desde un punto de vista macroeconómico, no tenemos en cuenta cada mercado de manera individual, sino los resultados agregados. No hablamos del número de trabajadores que hay en una empresa o en un determinado mercado concreto como el de los libros, los coches o los lapiceros. Sino que hablamos del número de trabajadores globales contratados en una economía. No hablamos del precio de los lapiceros, hablamos del nivel de precio general de la economía. Eh, no hablamos del número de automóviles, el número de televisores, el número de lapiceros que se han producido. Hablamos del nivel general de producción, el valor de esa producción. A ese respecto hay un, una forma bastante gráfica de esquematizar cuáles son las relaciones que se llevan a cabo dentro de lo que es la economía de un país. Ese gráfico se conoce con el nombre del flujo circular de la renta. En el flujo circular de la renta representábamos, como decíamos anteriormente, las relaciones existentes entre los distintos agentes económicos. En este gráfico podemos ver a la izquierda representadas a las empresas y a la derecha a la familia, los consumidores. Las relaciones que entre ellos existen de tipo económico se producen en dos sitios. En el mercado de bienes y servicios que tenemos en la parte superior del gráfico y en el mercado de factores, en la parte inferior. En el mercado de bienes y servicios es bastante clara la relación que existe. Las empresas ofertan bienes y servicios que los consumidores demandan. Por consiguiente, a cambio de dichos bienes y servicios, lo que les dan es dinero. En la parte inferior vemos el mercado de los factores. Las empresas demandan financiación para llevar a cabo sus eh, proyectos de inversión y demandan también trabajadores para incorporar a sus procesos productivos. Por el otro lado, las familias ofertan sus ahorros para que puedan ser invertidos por parte de las empresas ofertan su mano de obra igualmente a cambio de qué a cambio de remuneración salarial a cambio de intereses etcétera etcétera luego aquí vemos esquemáticamente cómo el dinero fluye en un sentido en el sentido contrario al que fluyen las relaciones reales de bienes servicios por la parte superior y de trabajo, etcétera, en la parte inferior. Ese gráfico en el que podíamos apreciar cómo la renta circulaba de manera circular se puede complicar eh, un poco si introducimos otros agentes económicos. Como vemos en este gráfico, he puesto el Estado como un agente más que va a intervenir en la economía, demandando bienes, eh, perdón, ofertando bienes y servicios y demandando en el mercado de factores tanto financiación para sus propias actividades como mano de obra, profesores, funcionarios, médicos, etcétera, etcétera. ¿no? Igualmente, eh, las relaciones económicas tienen lugar con agentes económicos extranjeros. Estos agentes económicos extranjeros intervienen tanto en el mercado de factores como en el mercado de bienes y servicios. Efectivamente, eh, nos pueden eh, ofrecer financiación en el mercado de factores ¿eh? o podemos contratar extranjeros o contratarnos a nosotros. Por eso las flechas van en doble sentido. A todas estas flechas que tenemos aquí reflejadas le correspondería en sentido inverso siempre una flecha de dinero que se va a, a dar como eh, pago de esos bienes, servicios, etcétera etcétera ¿No? Y también en el mercado de, de bienes y servicios, en la parte superior del gráfico, tenemos representados a los extranjeros. Esto hace referencia a las relaciones comerciales, tanto de importación como de exportación, de todo tipo de bienes y servicios que se puedan llevar a cabo. Como vemos entonces, este flujo circular de la renta que teníamos en la anterior diapositiva, pues realmente tiene unas relaciones más complicadas al introducir todos los posibles agentes económicos. Todas esas transacciones económicas que hemos visto reflejadas en estos gráficos se intentan recoger en la contabilidad nacional. La contabilidad nacional es el registro de todos los flujos económicos que se producen en un país en un determinado periodo de tiempo. Obtener esos datos no resulta en absoluto sencillo y se ha de recurrir a estadísticas, a encuestas, a, a las declaraciones de los impuestos, ya sea de las personas físicas o de las empresas, que son las personas jurídicas, etcétera, etcétera. No son datos que sean fácilmente recogibles ni cuantificables por todos esos motivos. Y, además, nos encontramos con un problema que es bastante eh, complicado de resolver, que es el problema de la doble contabilización. Fijaos que si nosotros, para saber cuál es el valor de la producción de un país, preguntásemos a todas y cada una de las eh, personas y empresas que realizan producción de bienes y servicios en un país, no estaríamos obteniendo el valor que estamos realmente buscando. ¿Por qué? por la existencia de dos tipos de bienes. Hay bienes intermedios y bienes finales. A nosotros solo nos interesan los bienes finales. ¿Cuál es esa distinción entre los bienes intermedios y los bienes finales? Bueno, pongamos por ejemplo una fábrica de faros de coche, ¿eh? de las luces que llevan delante, los faros. Bien, esos faros que producen eh, pueden ser vendidos directamente al particular que desea eh, cambiar un faro que se le ha roto eh, o pueden ser vendidos a la empresa que está al lado, que es una fábrica de coches. Si nosotros preguntásemos, al como decía anteriormente, a cada empresa cuál es el valor de su producción, tendríamos el valor de los coches y tendríamos el valor de los faros, por otro lado, y los sumaríamos. Sin embargo, ahí estaríamos incurriendo en un error. ¿Por qué? Porque el valor de algunos de esos faros ya está incorporado en el valor de los coches, ¿verdad? Cuando se trata de un bien intermedio, no es un bien destinado directamente a la venta, al consumidor final, ese bien estaría contabilizado en la empresa de faros y estaría contabilizado en la, en la empresa de fabricación de coches estaría doblemente contabilizado, sin embargo hay otro faro que sí que deberíamos contabilizar, que es el que se vende directamente al consumidor, pues porque ha, se ha dado un golpe y aparcando y desea cambiar su faro, ¿de acuerdo? Entonces, hay ese problema de esa doble contabilización, que hay bienes que son intermedios y bienes que son finales. Solo nos interesa cuál es el valor de cuando calculamos, por ejemplo, el Producto Interior Bruto, el valor de todos los bienes y servicios finales generados en una economía. Bienes y servicios finales. ¿Por qué? Porque esos son los que realmente disfrutamos. ¿Bien? Eh, para ello, se suele aplicar, para resolver esta, este problema de esa doble contabilización, se suele recurrir a la técnica del valor añadido, que consistiría en preguntar a las empresas no cuál es el valor final que han generado, sino eh, el valor que han añadido en el proceso productivo. Es decir, sería la diferencia entre el valor que han generado y los inputs que han incorporado al mismo, al proceso productivo. Si sumamos ese valor que todas y cada una de las empresas han añadido al proceso productivo, sí que tendríamos el valor final de los bienes. A la hora de estimar cuál es el valor total de la producción, una de las alternativas que tenemos es hacerlo desde el enfoque del gasto, es decir, lo que se gastan los consumidores, lo que se gastan las empresas en inversión, lo que gasta el sector público y el gasto que realizamos, que realizan los extranjeros en productos que nosotros fabriquemos. Lógicamente, eh, tenemos que restar, como tenemos ahí ese menos "-m", en la primera línea, en el paréntesis, tenemos que restar las importaciones. Porque parte del consumo que realicemos será de bienes importados. De ahí que, si solo nos interesa el valor de nuestra producción, hayamos de restar esas importaciones. Una distinción importante que tenemos que realizar es la del producto nacional y producto interior. El producto nacional haría referencia a la titularidad de los agentes económicos. Es decir, si son empresas de nuestro país, pongamos por ejemplo España, eh, empresas españolas, ya sea dentro de nuestro territorio, ya sea en el extranjero, frente a lo que sería el producto interior, que sería el valor de todos los bienes y servicios generados en el interior de nuestras fronteras, ya sea por empresas nacionales, por ejemplo, eh, empresas españolas o por empresas extranjeras. A la hora de tener, de recoger este valor de la producción, podemos hacerlo ya sea a precios de mercado o a coste de los factores. A Precio de mercado es reflejando el valor de venta que han obtenido esos bienes y servicios, eh, valor final en el mercado. Sin embargo, si lo hacemos teniendo en cuenta la remuneración de los factores productivos que han intervenido en ese proceso, pues lo tendríamos a coste de los factores. La diferencia radica, por ejemplo, en los impuestos indirectos. Claro, el valor a precio de mercado está inflado por esos impuestos indirectos. En sentido contrario, también podríamos considerar las subvenciones que las empresas puedan recibir y que pueden abaratar el precio de los servicios, ¿no? de los bienes y servicios. Por consiguiente, el producto a coste de los factores sería Igual al producto a precio de mercado, menos impuestos indirectos y más subvenciones. También podemos tenerlo en términos brutos o netos, como vemos en la siguiente diapositiva. Y en valores nominales o en valores reales. El valor del producto nacional o del producto interior podemos tenerlo tanto en valores brutos, como en valores netos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia entre uno y otro es la depreciación. La depreciación es esa pérdida de valor que experimentan los bienes de capital, ya sea por el uso y consecuente desgaste, ya sea por obsolescencia, porque se vuelven obsoletos, anticuados, inadecuados a los momentos actuales. Fijaos, por el uso, si yo soy un tra transportista que llevo determinada mercancía de unos lugares a otros, pues lógicamente por el uso, eh, la furgoneta que utilizo en 10, 12 o los años que sean, o 6, si le doy mucho uso, pues quedará inservible ¿no? y necesitaré cambiarlo. Mi equipo de capital se está depreciando a lo largo del proceso productivo. Claro, podemos estar interesados por saber cuál es el valor de la producción que generamos o en términos brutos o en términos netos, es decir, diciendo, bueno, es que para producir eso estoy perdiendo esto otro. Estoy perdiendo una parte proporcional de la furgoneta, por así decirlo. no Estaríamos incurriendo en, esa, en ese coste, esa depreciación. En términos netos estaríamos restando esa depreciación. También podemos tener el valor de la producción en términos nominales o en términos reales. Si yo eh, multiplico el valor del de número de televisores que he producido en mi fábrica por el precio que tienen, el precio de venta, obtengo el valor de mi producción. Y si hago eso año tras año, pues puedo comparar a ver si ha crecido o no mi producción. Sin embargo, podríamos encontrar una circunstancia en la cual no estaríamos eh, teniendo una imagen muy fidedigna de lo que está ocurriendo. Imaginemos que mi producción aumenta un 10% y que los precios crecen un 5%. Si nosotros vemos cuál es el valor de la producción, ¿eh? pues habría crecido más que ese 10%. Si pensamos que el número de televisores que yo he producido ha crecido en más de ese, de ese porcentaje, estaríamos teniendo una imagen errónea. Es decir, que en términos, nominales, en términos nominales tenemos en cuenta los precios de cada año. Pero en términos reales, si queremos ver realmente realmente cuál ha sido el incremento o decremento en su caso del volumen producido, tendríamos que tener en cuenta solo las unidades físicas, las unidades físicas que han sido producidas. Tanto uno como otro son dos... Eh, los agregados en los cuales podemos estar interesados. Simplemente tenemos que ser conscientes de esa diferencia entre tener las unidades expresadas en valores nominales, es decir, a los precios corrientes de cada año, o en valores reales. En valores reales es considerando la producción que realmente se ha generado. ¿no? Si hablamos del PIB, pues hablamos de la relación entre el nominal y el real se conocería como el deflactor del PIB. Cuando intentamos contabilizar cuál es el valor total de los bienes producidos en una economía a través de estos agregados que hemos mencionado como el PIB o el Producto Nacional Bruto, etc., tenemos que ser conscientes de que hay muchas imperfecciones en el registro. Por ejemplo, hay muchos bienes y servicios de los cuales disfrutamos y que no pasan por las vías habituales del mercado y por consiguiente no son contabilizados. Eso ocurre por ejemplo con el autoconsumo. Si un agricultor come parte de su cosecha, pues eso no se lo está vendiendo a nadie, no está registrado de ninguna manera, por lo tanto no forma parte, no está contabilizado en el Producto Nacional Bruto, por poner un ejemplo. Cuando un economista, como yo, realiza su declaración de los impuestos, pues yo no me cobro a mí mismo. ¿Eh? Eso no queda reflejado de ninguna forma, pero son bienes y servicios que se han generado. Tanto las sandías, los melones y las judías que se come el agricultor, como el trabajo mío realizando mis propios impuestos. como Cuando un pintor pues pinta las paredes de su casa, etcétera, etcétera. Esto es el autoconsumo. Tampoco queda reflejado el trabajo de las amas de casa. ¿Eh? ¿Es, ¿Realizan bienes y servicios finales? Sí, así lo hacen. Sin embargo, ¿queda eso contabilizado en, la, en, en el Producto Nacional Bruto? Pues no, no queda contabilizado, puesto que no existe una transacción económica. Sin embargo, se da la paradoja de que si es otra persona la que viene a mi casa a limpiar, y, y yo le pago y tal, y realiza sus impuestos, eh, su declaración de impuestos y demás, entonces sí que queda reflejado. Se trata de los mismos servicios, ¿eh? sin embargo, en unos casos queda reflejado, en otros no. El autoconsumo, el trabajo de las amas de casa, tampoco queda reflejado, o de hecho muchas veces queda reflejado en sentido contrario, las externalidades. Las externalidades son esos efectos externos que tiene la actuación de un agente económico y que afecta a otro y que no son compensadas. Por ejemplo, si uh, un vecino hace ruido o echa humos, un vecino, me refiero a una fábrica vecina o bueno, incluso un, un particular, ¿no? todo eso no queda reflejado, eso afecta a nuestro bienestar y como quedaría reflejado, por ejemplo, si yo tengo que poner un doble acristalamiento porque la, en mis ventanas porque la fábrica que está enfrente hace mucho ruido y no se puede vivir de esa manera o si echan humo, si tengo que poner algo para, para poder respirar adecuadamente. Yo tengo que comprar todas esas cosas en el PIB, estaría viéndose reflejado de manera positiva. Sin embargo, lo que estoy haciendo es intentar paliar un daño que a mí se me está generando. Luego realmente la contabilización ahí parece que no es la más adecuada. ¿no? Hay muchas actividades que tampoco quedan reflejadas, como son las que eh, se engloban dentro del concepto de la economía sumergida. La economía, la economía sumergida por definición es aquella que, que no es visible a los instrumentos oficiales de contabilización. No hace falta que las actividades que se realizan en la economía sumergida sean ilegales, es decir, el tráfico de drogas o la, eh, la trata de personas, etcétera, etcétera, son actividades ilegales que, por supuesto, no se ven reflejadas en el PIB, están sumergidas. Pero también hay actividades que, por su naturaleza, son legales y, sin embargo, tampoco se ven reflejadas porque se ocultan voluntariamente a, a, la, a los instrumentos de contabilización. Por ejemplo, cuando pagamos el dinero negro, cuando te preguntan, cuando te pintan la casa, si, si vas a querer factura o sin factura. Si dices que es sin factura es para que no te cobren el IVA, el impuesto sobre el valor añadido, y pagar un poco menos. Y por consiguiente eso no queda reflejado puesto que no va a estar en la contabilidad de, de esa empresa. Bien, el problema de la economía sumergida es bastante notable. ¿no? Por su, propio, su propia conceptualización es muy difícil de, de estimar cuál es su cuantía. ¿no? En cualquier caso, en países como España, pues está, eh, lo, según el trabajo que leas, en torno al 25, el 27, el 28% del producto interior Bruto. Es decir, que representa una cantidad en absoluto desdeñable. ¿no? Hay más cuestiones que no se ven reflejadas en en la contabilidad nacional, como por ejemplo el agotamiento de los recursos naturales. Un país puede estar creciendo económicamente porque esté agotando de manera acelerada sus recursos. Si se pone a talar sus árboles y vende su madera, etcétera, etcétera, eh, eso estaría haciendo crecer el Producto Interior Bruto. Sin embargo, no estamos contabilizando esa pérdida de valor que está experimentando de cara al futuro. ¿no? Igual que cuando hablamos de eh, la depreciación de los equipos de capital y pasamos de términos brutos a términos netos, sin embargo, eso no se hace con los recursos naturales. La renta nacional es otro agregado macroeconómico que consideraremos y que eh, se corresponde con la remuneración que los agentes productivos, que los factores productivos, obtienen a lo largo de, de todo el proceso. Desde el punto de vista de su cálculo, ...y relacionándolo con los agregados que hemos considerado anteriormente... ...la renta nacional sería el equivalente del producto nacional neto a coste de los factores. Directamente relacionado con este estaría el concepto de la renta disponible. En efecto, claro, no toda esa renta nacional vamos a tenerla para gastar... ...puesto que tenemos impuestos directos, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre sociedades que minoran, que disminuyen la renta que a nosotros nos queda, ¿verdad? Y por otro lado tenemos, en sentido contrario, las transferencias que podemos recibir. La renta disponible, por tanto, será la diferencia entre esa renta nacional y los impuestos, pero sumándole las transferencias. Una transferencia es un pago sin contraprestación, un pago que nos realice el gobierno sin pedirnos nada a cambio. Por ejemplo, un impuesto... Perdón, por ejemplo, el subsidio de desempleo. Si alguien cobra el paro, el desempleo, no le están exigiendo a cambio que realice nada. Es una transferencia. Por supuesto que tiene que haber cumplido los requisitos para poder eh, percibirlo. Pero una vez hecho esto, ya no necesita hacer nada más a cambio. La pensión de jubilación también es una transferencia. ¿eh? Puesto que... Efectivamente, tendrás que haber cotizado durante un determinado número de años, etcétera. Sin embargo, en el momento en que tú la percibes, no tienes que hacer nada a cambio. Al jubilado no se le pide que haga nada más que estar vivo para poder percibir esa pensión. Bien, esta es la renta disponible. Hay otro concepto que es el del ahorro neto. El ahorro neto es la diferencia entre esa renta disponible y el consumo que realicemos. Nosotros tenemos una determinada cantidad de dinero para gastar, que es esa renta disponible, parte de ella la dedicamos al consumo y otra parte la ahorramos. Esto que ahorramos es el ahorro neto. Con todas estas eh, variables que tenemos aquí, pues tenemos algunos ejercicios en, en los PDFs correspondientes a este módulo eh, que os invito a que los llevéis a cabo.